¿Cómo saber si estás tomando la decisión correcta? ¿Necesitas tomar decisiones y no sabes realmente cómo hacerle? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la más inteligente? En este video te voy a explicar qué puedes hacer exactamente para que tú lo puedas lograr. Cuando una decisión es tomada de forma repentina, actúas con instintos, con miedos, y en muchos de esos instintos está metida tu intención de complacer a los demás. Entonces, para que tú tomes una verdadera decisión correcta, tendríamos que plantearnos en primer lugar tu salud. En primer lugar, lo más importante, el hacer que tu salud pueda perdurar. Y no estoy hablando de un poco de cansancio, un poco de desvelo, no estoy hablando de un rasponcito. No, estamos hablando de esos periodos prolongados, esas decisiones que toman mucho tiempo que terminan impactando durante meses o durante años una vida y que te terminan afectando directamente a tu salud con estrés prolongado, con desgaste prolongado, con rupturas, con gente que eran muy valiosa en tu vida. No sé, pero de alguna forma todo lo que una persona tiene que pensar para que una decisión sea prudente, sabia realmente es cuánto va a impactar a mi salud esta es una clave fundamental para tomar decisiones conozco demasiada gente que lo que hace es tomar decisiones para el dinero para complacer a los demás porque hay una oportunidad porque estudié esta carrera porque si me divorcio entonces esto porque si demando voy a ganar este dinero porque si cuidado lo que más te va a afectar de esa decisión es tu salud y si es una decisión tomada desde el ego, desde la imprudencia, desde muchos motores que son bastante primitivos a veces, lo que va a pasar es que te va a afectar enormemente a tu salud. Y siempre que una decisión afecta mucho a tu salud, es una decisión incorrecta, mal tomada, desde la perspectiva de lo que se podría llamar bienestar, evolución, espiritualidad, inteligencia emocional. Si tú la tomas desde la perspectiva de ego, fama, lograr cierto éxito, tener cierta meta en cierto tiempo, posiblemente no te importe tu salud. Pero conmigo, o lo que yo te enseño, lo que me encanta compartirte a ti, es que tus metas, tu sistema de vida, tus estilos, tus decisiones, sean integralmente inteligentes para propiciar una vida plena, y no hay vida plena si no está la salud en su mejor posibilidad, de acuerdo con las circunstancias que tú has propiciado. Entonces, cuando tú estés en un momento de tomar una decisión, por ejemplo, hoy, que ahorita estás viendo este video y sabes que estás por tomar una decisión y te llegó justamente este video en el momento indicado, haz una pausa y detén todo todo lo que ibas a hacer y no le hables a esa persona, todavía no le digas sí, todavía no firmes el contrato, todavía no compres ese material, todavía no compres ese vuelo, todavía no te salgas de esa empresa. Espérate, espérate, espérate. Cuidado. Cómo va a afectar mi salud. Estudia muy bien, por lo menos dale unas dos o tres horas de reflexión. Fíjate lo que te estoy diciendo, dos o tres horas de reflexión. Vete a tomar un café, toma un papel y escribe, toma tu teléfono y escribe, habla con una persona que sepa sobre salud. Puedes, si quieres, recurrir a mí o a cualquier persona con la que tú sientas confianza y Ayúdate con ese tipo de ejercicio, de reflexión, a ver qué tanto impacto va a tener en tu salud. Recuerda, estoy hablando de decisiones como qué carrera tomar, divorciarte o separarte, tener al hijo o no, abortar o no. Ese tipo de cosas son decisiones muy importantes que tienen un efecto enorme en nuestra vida. Y tienes que reflexionar cómo va a afectar a tu salud, porque es lo que normalmente menos tomas en cuenta y lo que más te va a costar en la vida. Todo el dinero que hayas generado nunca va a pagar toda la salud que te costó eso. Entonces, cuidado, porque la salud es lo más valioso que tienes y que tendrás toda tu vida. Así que si necesitas tomar una decisión muy importante y no sabes cómo va a afectar tu salud, por favor, por favor, consúltame. Te puedo dar algunos consejos, ya sea rápidos o te puedo dar una sesión particular de media hora o de una hora y si me quieres consultar o hacer alguno de los ejercicios que ahorita recomendé, hazlo como primer lugar y luego todo lo demás. Un consejo final, solamente la gente que tiene amor a sí misma, que se habla con cariño, con verdadero respeto, puede descubrir qué es lo que más le afecta a su salud. Si tú no te hablas hermosamente, y no te estás cuidando de verdad en tu trato a ti misma o tú ti mismo, no vas a descubrir qué es lo que te daña a tu salud. Para eso checa mis videos de autoestima, te van a ayudar mucho a saber cómo tratarte de forma más amorosa. Soy tu amigo Armando Recuri, es un gusto compartirte energía, luz, sabiduría que realmente es importante, necesaria en tu vida y es la que yo mismo aplico para todo lo que yo hago en mi vida. Un abrazo con cariño para todos, déjame tu comentario qué sentiste y en qué te ayudó este video. Gracias.